¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a presentar un mazo bastante contundente que trae de vuelta y con bastante fuerza al Silver Surfer En un video anterior muchachos les he presentado a ustedes el mazo de movimiento de Silver Surfer, ¿verdad? Pero este mazo que ustedes van a ver aquí justamente que está aquí abajito, es un mazo que es bastante potente, creo que es un poco más potente que el mazo de movimiento todavía y les puede dar algunos momentos espectaculares en las partidas Para mí hasta ahorita de estas dos versiones que he probado, esta versión que están viendo acá abajo, es la mejor versión de Silver Surfer, pero valgan verdades que también este mazo es un poco menos accesible que el anterior, debido a que tiene muchas más cartas de serie 3 también tiene cartas de pase de temporada como el mismo Sabu, el mismo Silver Surfer en el mazo anterior teníamos incluso el Miles Morales también que seguramente puede ser un poco complicado de, digamos no sé de haberlo conseguido en ese entonces, pero como es, fue una carta que se fue para la serie 3, probablemente mucha gente ya lo tenga así que este mazo, eh, Sabu no todo el mundo lo tiene, o sea la gente que lo comprado a Sabu por ejemplo o que no lo pudo comprar en su momento en el pase de temporada no todo el mundo lo tiene todavía Sabu es una carta aún todavía que eh, digamos que es un poco inaccesible ahí ¿no? hasta que te pueda salir o hasta que hasta que la quieras comprar con tokens o hasta que esperes que dropees justamente de serie y de repente por ahí te pueda salir abriendo cofrecitos y este masito muchachos la verdad tiene un poco de todo, tiene counters, tiene control, tiene disrupción, o sea hay de todo un poco tiene combos también, es interesante ahora que voy a comenzar a explicar carta por carta de este mazo en un momento pues ahí ustedes van a ver todo el potencial que puede llegar a ser justamente este masito de acá, y ahora vamos a comenzar entonces por la primera carta que es Yondo, una carta de coste 1 de energía 2 de poder, tiene stats interesantes, pero sobre todo lo más interesante va a ser la habilidad de Yondo que va a destruir la carta justamente que está por robar el oponente en el siguiente turno o también se puede decir que la carta que está en la parte superior del mazo, verdad? del oponente, entonces ¿qué pasa? Yo Tondu más que todo lo que tú tratas de buscar acá es que puedas eliminar una carta clave del oponente con la cual digamos puedas destruir su estrategia. Por ejemplo, si te estás enfrentando contra un mazo de Shuri... ...y terminas destruyendo la misma Shuri... ...vas a obtener una ventaja increíble. O digamos que si te estás enfrentando contra un Mirror... ¿no? ...un oponente que tiene el mismo mazo que tú... ...y le terminas destruyendo a Silver Surfer... ...o le terminas destruyendo a Brut o a Cera... ...pues ya también tienes una ventaja bastante ganada ahí. Luego nos vamos con la siguiente carta... ...que fue una carta nerfeada... ...y que ahora se ha vuelto la mejor carta de coste 2 también del juego. Estamos hablando nada más ni nada menos que Sabu, muchachos. Sabu acá está para sinergiar justamente... con. ...con dos cartas o con tres en realidad de manera indirecta tal vez. Eh, primero vas a sinergiar directamente con Absorbing Man y con Shang-Chi... ...que son las cartas de coste 4. ...y luego vas a poder sinergiar también con Cera, ¿no? Porque Cera, si lanzas Sabu y lanzas Cera... ...Absorbing Man y Shang-Chi van a terminar costando dos de energía... ...para el turno final y puedes eh, hacer muchas cosas interesantes acá... ...o sea, la verdad, y para hacer muchas combinaciones... ...gracias justamente a los descuentos de energía que te ofrece Sabu y Cera aquí. Hay partidas que en el turno final, gracias a estos descuentos que les estoy hablando he podido utilizar Shang-Chi Absorbing Man y en cada una de las ubicaciones haber destruido justamente cartas altas de poder que tenía el oponente y ganando la partida como si nada este mazo te da cosas muy divertidas muchachos y gracias justamente a estas cartas de acá, Sabu sigue siendo una carta muy importante, la puedes jugar sin ningún problema desde el turno 2 así no tenga sinergia en este momento pero generalmente lo que se busca es la sinergia de turno final con Sabu y será combinados luego tenemos la siguiente carta muchachos que tiene unos stats increíbles, estamos hablando justamente de Lizar, coste 2 de energía, 5 de poder, claro que siempre viene el efecto negativo que si tiene pues donde se encuentra Lizar, hay 4 cartas enemigas en esa ubicación, simplemente Lizar se va a un 2-2 ¿no? ya no deja de ser un 2-5 justamente pero fuera de todo Lizar, acá lo que te va a permitir a ti es que puedas ganar prioridad en las primeras rondas o en los primeros turnos mejor dicho entonces de qué te sirve ganar prioridad en los primeros turnos, el hecho de que un cosmo enemigo no te pueda conteriar ya que tú vas a salir al menos primero y vas a liberar tu efecto, estamos hablando de que si tú tienes un Brute, por ejemplo para turno 3, después de haber lanzado un Lizard, pues y tú tienes la prioridad así el oponente te haya lanzado un Cosmo en la misma ubicación donde juegas Brute. tú al tener prioridad, develas al Brute primero, activas el efecto y luego ya sale Cosmo y pues no pasó nada, y estás, estás bien ahí lo mismo va a pasar por ejemplo con Tormenta también entonces, acá Lizard de alguna forma te cubre al, ten, al ganar prioridad y así puedes tratar de, de estar más tranquilo al momento de utilizar algunos efectos digamos eh, de revelarse que van a tener varias de tus cartas aquí, luego pasamos a Brut que como ya les había comentado anteriormente Brut es una de mis cartas favoritas, tiene también varias sinergias buenas acá puede complementar bien con Tormenta, puede complementar muy bien con Silver Surfer no. y también ahora puede complementar con Absorbing Man, tú puedes lanzar un Brut por ejemplo, si tú ves que es la oportunidad de poder tener, eh, tratar de tener la mayor cantidad de cartas posibles ocupadas para que un Silver Surfer los pueda bostear digamos que puedes tirar un Brut en turno 3 Absorbing Man la tiras en otra ubicación y lo mejor es que Absorbing Man tiene 3 de poder entonces esos Brutlings que va a, a poner ahí el Absorbing Man pues van a tener también 3 de poder eso es, lo, eso es lo interesante que tiene por ejemplo esta sinergia entre Brut y Absorbing Man también y que te va a permitir digamos tener mayor presencia de entre las ubicaciones y a la vez ganar más prioridad en los primeros turnos y ahora nos vamos con el protagonista justamente del mazo que vendría a ser Silver Surfer el resucitado viejo Silver Surfer acá va a tener unos eh, unas sinergias increíbles, no solamente al darle bosteo a las cartas de coste 3 que como ustedes pueden ver acá también son varias, acá me parece que estamos viendo que son 6, 6 cartas de coste 3 de las 12 que tenemos acá en el mazo, o sea la mitad del mazo son cartas de coste 3 Silver Surfer va a dar los bosteos a esas cartas pero además se puede sinergiar también con el Absorbing Man incluso en el turno final, digamos que tienes una cera ahí en el turno 5 y para el turno 6 tienes un Silver Surfer por coste 2 un Absorbing Man por coste 3 y por ahí de repente alguna cartita que esté en coste 1 como un Lizard por ejemplo que te también Los puedas lanzar justo, juntos ellos En turno 6 Y hacer sobre todo el doble bosteo Del Silver Surfer con el Absorbing Man Y todas estas cartas de coste 3 Darle más 4 de poder adicional Y ahora vamos a hablar de Tormenta Que aquí en este mazo tiene todavía Un uso todavía más agresivo Acá Tormenta generalmente te va a ayudar a tomar esa ubicación y luego ya te preocupas en ganar alguna de las otras dos ubicaciones que todavía quedan pero acá Tormenta tiene combinaciones como les estaba comentando con Jaggernaut ¿no? con el mismo Brut también para que sea más contundente digamos luego el bosteo con Silver Surfer en esa ubicación pero además también tú puedes hacer una cosa muy buena acá, si el, el enemigo por ejemplo te jugó Sunspot en una ubicación de repente tú le juegas Tormenta en esa misma ubicación donde tiene Sunspot y el oponente se va a confiar, va a decir oye pero ¿por qué juega en esa ubicación prácticamente yo la voy a ganar si dejo pasar un par de turnos ahí O eh, dejo o le doy un poco de energía A ese, a ese spot, no Y de repente Tormenta no gana, pero qué va a suceder En ese turno siguiente vas a lanzar Un Killmonger en esa misma ubicación, eliminas Al Sunspot y prácticamente el oponente Le pones el factor sorpresa Ahí, algo que no se esperaba y te puede Permitir justamente ganar esa ubicación Luego tienes una de las cartas disruptivas Más lindas del juego también que vendría a ser Juggernaut, una carta de coste 3x3 De poder justamente, una carta excelente Muy buena, que generalmente esta carta o bien se juega con Tormenta O bien se va a jugar en un turno final no eh, Lo más bonito sería que tengas un Juggernaut eh, Que se pueda jugar con Cera no Con un descuento con Cera Incluso se puede, he hecho algunas jugadas Por ahí interesantes donde he duplicado El poder de Juggernaut con el Absorbing Magno. Haciendo, eh, digamos, teniendo Más chances de poder patear cartas a digamos a un, al lado de la de la ubicación donde el oponente vaya ganando Para así tratar de asegurarme la partida La verdad hay algunas cosas bastante interesantes Como les digo gracias a la presencia de Absorriman acá Con estas cartitas que tienen efectos muy increíbles como, como estamos hablando justamente de Juggernaut Luego tenemos una carta counter también extremadamente buena Que vendría a ser Killmonger en este metajuego Donde se está utilizando bastante Sunspot Por ahí también se está utilizando todavía Thanos con las gemas del infinito Entonces todas esas cartitas de coste bajo generalmente por ahí que te quieran jugar no va a ser problema para un Killmonger salvaje que va a salir de ahí justamente para eliminar todas ellas y aquí tienes que tener un poquito de pulso también cuando estás jugando a Killmonger, tienes que saber cuándo jugarlo dependiendo al, al mazo del oponente también, porque puede ser que el oponente te juegue un Sunspot y de repente en ese momento todavía no había robado un Armor, pero puede ser que si tengo un Armor y más, más adelante lo robe, entonces te va te urge de repente lanzar un Killmonger en turno 3 y eliminar ese Sunspot una vez antes que un Armor lo pueda proteger, así que tienes que tener, tomar en cuenta esas cositas no eh, al momento que estás jugando justamente killmonger y si lo tienes en la mano pues decidir sabiamente si lo juegas a mediado de turno o lo vas a jugar en el turno final generalmente para dar la sorpresa digamos y eliminar todas las cartas de coste 1 que tenga el enemigo en ese momento luego nos vamos con polar viejo polaris también es una carta disruptiva muy buena te va a mover una carta enemiga de aleatoria no de forma aleatoria de coste 1 de coste 2 no es una carta muy bonita polaris como ya les decía polaris en mojo War quitas una carta de coste 1, coste 2 de ahí también hace que sea muy buena o de repente en algún punto tal vez de la partida puede ser que te convenga mover un sandspot del enemigo que tenga mucho poder, lo mueves a otra ubicación de repente para poder ganar esa ubicación en donde se encontraba ese sandspot enemigo las jugadas de, de, de Polaris la verdad son demasiadas hay muchas combinaciones por hacer ahí y que seguramente las irás descubriendo conforme vayas jugando este mazo, ahora les presento una de las cartas más versátiles del juego a mí me encanta mucho el Absorbing Mamby es una carta de coste 4, sinergia directamente con Sabu, es una carta que pueda copiar el efecto de cualquiera de las otras cartas que tengan efecto revelarse acá, como les decía, incluso hasta puedes copiar a Yondu, o puedes copiar a Brut, o el mismo Silver Surfer, o puedes copiar una Tormenta también si quieres, va a depender mucho de la situación en la que te encuentres, pero puede ser muy divertido, lo mismo también que puedes copiar a un Juggernaut, eh, generalmente Killmonger y Polaris es un poco difícil copiarlos, la verdad, no hay muchas situaciones en, en que realmente le saques mucho valor copiando esas cartas, y finalmente shanshi no que ahí también le puede sacar un gran valor copiando también el efecto de shanshi en otra ubicación y destruyendo justamente las cartas más altas que esté jugando el oponente ahí luego tenemos la carta counter por excelencia que vendría a ser shanshi una de las cartas más antiguas del juego también todo el mundo lo conoce muchos lo usan la verdad es una carta muy efectiva para el coste y poder que tiene es una carta que puede eliminar muchas cartas incluso eh, del oponente no que estén en la misma ubicación así que tengan 9 más de poder listo shanshi se encarga de eso shanshi te va a salvar la partida, te va a dar la victoria. Generalmente, una carta bastante bonita. Y generalmente para jugar Shanshi. No juegues. O sea, tienes, no tienes que tener prioridad para que te sea mucho más útil el poder jugarlo a no Ahí vas a ver en algunas gameplays. Justamente que hay momentos donde sí tengo prioridad. Pero lo ideal es no es jugar justamente sin prioridad. Para que así el oponente de repente en ese lugar donde vas a jugar a Shanshi. Primero te juega una carta de vela. Y puede ser que sea una carta con 9 más de poder. Y así Shanshi también la puede eliminar de paso ese tipo de cosas también tienes que ir estudiándolas conforme vayas jugando este masito te irás dando cuenta justamente cu eh, de, en cuándo cuándo es el momento donde tú necesitas tener prioridad en turno final y cuándo no y ahora terminamos con la última carta que vendría a ser cera una carta bastante sencilla lo que único que hace cera acá tiene un efecto continuo y va a ser que todas las cartas pues cuesten uno menos de energía no hay algunas eh, hay algunas ubicaciones como por ejemplo la ciudadela del onslaught que duplica los efectos continuos la. Las cartas donde por ahí acera lo puedes la puedes poner ahí. También te puede ayudar bastante. No puede hacer que las cartas cuesten dos menos en lugar de uno. O también el mismo Elisium ¿no? Elysium también puede hacer que todas las cartas cuesten uno menos. Y acera la pueda sacar desde turno 4. Y por ahí también puedas ya comenzar a descontar más cartitas. Y puedas comenzar a jugar cosas más contundentes. O, o guardar cartas para el turno final. Para poder darle el factor sorpresa, justamente y desbaratar las estrategias del oponente. Esta es una carta bastante interesante. Es una carta muy antigua también ya generalmente la mayoría del mundo ya lo conoce ¿no? de los que jugamos acá Marvel Snap y no creo que te sea ningún problema digamos eh, las sinergias que vas a tener acá con Cera, Cera tiene una sinergia global, no es como Sabu que solamente el descuento lo da para cartas de coste 4, acá Cera te da descuento para todo viejo Cera te descuenta todita las cartas en uno a la vez y eso hace que tenga un efecto muy importante y, y como un factor muy decisivo también para que puedas tratar de buscar combinaciones en el turno final y pues el eh, Lanzar combos, lanzar counters, lo que, lo que tengas en ese momento en la mano y lo que veas lo mejor o más eficiente para usar y para poder ganar la partida. Y ahora sí muchachos terminamos la teoría y ahora sí comenzamos con la práctica viendo los gameplays. O sea a lo que me, a lo que me refería lo que el hecho de que a Kitty Prye la haga coste cero no significa de que no la pueda matar Killmonger, creo que igual eh, para Killmonger sigue siendo un coste 1, creo ¿no? anda agrega sí, sí, sí que le agrega el nigga la viste vos tío Hearthstone ahí con tilde por cierto ese así se escribe ya pues no hay más que jugar ahora sí salió Silver Surfer me hace acordar a Paramore este tipo de música sí pueden escuchar ¿verdad? también no dice sé que se haya cortado el audio ahora anda está bien Iron Man, toma perro. Así se hace perro. Muy horror. Ok, esto es para mí más safe jugar ahorita acá. Ojalá que no tire el Bishop nada más ahí. El bicho sí me molestaría mucho. Cerebro 3. No, no parece. Ya, yeah, acá le tiramos solamente Jagger nomás aquí. ¡Vamos Jagger, tiene que hacer lo tuyo perro! ¡Vamos! ¡Mírate! ¡Oh no! ¡Oh no! No tenía la prioridad yo, ¿no? Claro, tenía la prioridad correcta ¡Toma! Ya bueno Eso no es del todo bonito, ¿eh? Te digo que eso no es del todo bonito Necesito ser acá para que sea una buena partida Claro, puedo hacer brute y puedo hacer Absorbing también acá para... Ah, pero Absorbing... Claro, mejor sería acá esto y Absorbing a la derecha en todo caso. Esa es una. Pensando así más o menos. Si quiero rápidamente poder sacarle provecho al... El Iron Man se, se ha muerto, ¿no? Hasta que tengo que dejar espacio, si no me voy a... Es que es el último turno, ¿no? Ok, vamos a jugar esto así Y de ahí tengo solamente para jugar eh, Killmonger, Polaris ya oh. A ver Y sale con 3-3 encima los Brutes ahí Tengo prioridad ahorita, eso es bueno Aparentemente tengo prioridad Adam Warlock Uy, va a robar cartas ahí Chupita, oh. eso no me gusta pero bueno, igual... Siempre quise hacer el combo... Ay, oh, Sabu, sales al final cuando ya no importas. Ya, aquí... Acá, aquí, este Killmonger me puede dar la victoria, eh. No, eh, eh, tío, tío, tío, tío, tío. Juega bien. Por el amor de Dios. Ya, la derecha la tenemos ganada con... Con Killmonger, ¿verdad? Y... Espérate, lo que deberíamos hacer acá... Lo más cuerdo, creo, sería poner Killmonger al medio y esto acá, ¿no? Para maximizar, digamos, el poder que podemos tener acá en el medio. Que es lo que de repente tenemos eh, problema de poder perder. Vamos a ver. Vamos a ver si lo va a jugar. Pero está interesante esto ahorita, ¿eh? ¿Podemos ganar la izquierda? Sí, tenemos 14 de poder a la izquierda. ¿Ya? Ay, miércoles. No jugó. Ay, qué, qué preocupación. Ay, todo depende de lo que va a jugar acá Ay, por un punto No te lo puedo creer Ok, Mystic ¿Qué este Iron Jar acá tiene? Una Dos Tres No, no Da, Toma, perro <ríe> Vamos, perro Uy Uf Sabu ya, yo con tormenta puedo retirar eso, ¿verdad? Drono espacial. Ah, no, pero tengo Shang-Chi. No me debería preocupar. Ok. No me debería preocupar por Shang-Chi. El mejor mazo con she ahorita. El de Shuri, me parece. Donde puede she Shuri. Ok, esto va para acá De una vez necesitamos hacer esto sí o sí Y si quiere poner holpo Ponte todas las cartas que tú quieras a la izquierda, no te preocupes Eso, viejo, así se hace Eres buen muchacho, viejo No es mazoetano, por cierto, ¿eh? ¿Yelo? <risa> la verga El hombre se debe sentir un semidios ahorita, viejo Es un semidios tal cual, ¿eh? Mira, acá podemos hacer esto acá. Espérate Deja de pensar un poco. Es que claro, solamente hacemos bruta ahí. Y de ahí que salga Shang-Chi e incluso Absorb Man, ¿eh? Juntos. Está buenazo eso. Incluso si quiere salir a aero. Absorb Man. Ok. Está, qué suerte que el Shang-Chi ahí no lo pueda matar. Ya, pero acá podemos lanzar esto. Lanzar esto. Partida. ¿Verdad? Porque ni siquiera el aero me va a poder mover el shang acá. El Silver, ya está. Creo que estamos bien. Hacemos esto. ¡Oh my god, viejo! No te lo puedo creer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué cochinada vas a hacer? ¿Qué cochinada vas a hacer acá? Magneto. Magneto es una, una posibilidad aquí eh. Pero si lo tira Magneto ahí Tiene 12, 3, 15 3, 7, 9, 11 Y también llego a 15 Empatamos y le gano al final por diferencia de poder supuestamente Doom, con Doom no gana Doom O si sí gana No gana, pues viejo, no va a ganar Pues, esta es nuestra partida ¿Qué cosas están hablando acá que han ganado con Doom, viejo? No pasa nada, todo está, todo está en orden Muchacho, todo tranquilo, ya ven eh? ¿La compraste a Bass? ¿Qué, ¿Qué mazo vas a utilizar con Bass ahora por haberla comprado? A ver, vamos América Chávez, ahí está Mazo de América Chávez, muy bien Ok, después de turno 3 agrego una carta Estoy fregado acá ¿Qué me conviene acá? Hacer Juggernaut en este lado ahorita. Para que le salga. Es que igual voy a tirar Killmonger, eh. Ya, bueno, ya será pues viejo. De repente por ahí el no lo patea a la izquierda también. Ah, el cerebro 3 te ha gustado la. Te ha gustado el mazo. Es buen mazo el cerebro. Buen masito es, ok. De repente ni lanzo Killmonger acá, no sé. Bien, compadre. Uy, pero... Ya, el problema es que puede lanzar el... Uy, miércoles. Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. espérate acá te friegas. Mira de qué bonita esta jugada, eh. Si es un Galactus, le va a pasar duro esto, eh. Yo le tiraría snap acá, viejo. Tan solo por molestar nada más. Él puede pensar que tiene. Que tengo aero de repente. Ya, vamos a ver qué le va a hacer. Oh. Decidirse con todo, eh. Ay, se fue con todo. Ay, qué bonito esto, viejo. Aún así va a decidir jugar, eh. Pero de todas maneras le puse una piedra de dos. ¡Oh! Y ¡No! ¡Ay, ¡Oh, míralo! ¡Ay, eres un perro, maldito! Espérate. Nah ya no, ya no, no sirve acá. Viejo, la volteó, eh. Ay, ¿qué hago acá ahora? Ya es GG nomás. Es Gigi nomás, viejo. Está buena eso. <risa> voy a ponerla como clip. Ya voy a ponerla como clip porque está buena. Qué, qué, for qué brillante ¡No! forma de insistir. Ya, bien. Está bueno. Tengo Silver Surfer y Absorbion acá. Y el Yondu, que no sirve de nada. Bueno, ya lo dejamos acá. Yo pobrecito Yondu no sirve de nada, viejo. Pobrecito. Ah, la tiene Sanspo. No tengo Killmonger acá. Buena variante. Buen efectito. Ya, espérate, pero acá, hay, acá pasa algo bueno, ¿eh? Acá lo que podemos hacer es brute absorbing man incluso. No está mal. Podemos sacar... Ya, gracias. Excelente. Vamos a tirar brute acá. Tenemos para sacar absorbing man al, al medio. Bueno. ¡No! Ah, espera, espera, sí, igual, igual sirve, igual sirve, igual sirve, igual sirve. Oh, snap. Ahorita me está beneficiando bastante a mí, pero de todas maneras él, puede, él todavía puede ganar acá. Si tiene Yuri más algo a la derecha va a ser difícil ganarle, no jugó nada. A ver, acá le puedo jugar Polaris en este lado por si en caso me quiere jugar alguna carta ahorita como Sandman o algo así. Y dejarlo listo Silver Surfer de todas maneras. ¿Cuándo tendría 19 más 8, 27, no? Ya, se puede ganar, se puede ganar. Yo le snapé, ¿verdad? Vamos. Si él mueve al medio no va a hacer nada, pero es que me sorprendería si me gana ahorita, ¿eh? Claro, él ahorita acá tiene que meterle más power. A ver, si le tira, se retiró. En esta situación, por ejemplo, Absorbing Man carreo. Buena, buena, buena. Vamos a poner esto acá, Entonces tormenta a la izquierda Eliminamos superflujo y de ahí ya nos quedamos Claro, podemos jugar algo de coste 3 también ahí Vamos ganando prioridad que es lo importante ¿no? Acá no nos, nada, nos conviene tener, tampoco tener tanta energía ¿no? Ay, ah, sacar ya esto de acá, sí definitivamente Dime que no sale Shang-Chi El problema es que yo tengo prioridad y Shang-Chi se revela primero la ventaja de superflujo es que no va a querer jugar nada ahí Entonces acá juego Tormenta Ya tengo prioridad, eso es lo malo Thanos Ah, ok Está bueno Excelente Toma, ya está La realidad de mi realidad, perfecto viejo ¿Galactus o Thanos? Depende de tu estilo de juego, como ya lo he dicho ya. Yeah. Todo depende de tu estilo de juego. Ya, yeah, si acá le eliminamos los GM por Ya que este pata va a llenar. Eh, no sé si va a tirar shihol acá, creo que no puede tirar She-Hulk. ¡Ay, ay, ay! Bon. Vamos a ver qué tal el Thanos ahí, bon. ¿qué onda, compadre? Lo puedo usar para el final el Shang-Chi, creo, ¿eh? Ah, ya, da... No. Sí, puede traer una a su, a su ubicación, ¿no? Ah, qué asco. Ya, pero espérate. Espérate, el movimiento primero funciona antes que, antes que el, el, la habilidad de Shang-Chi, ¿no? Porque yo podría matar al, al Thanos ahorita acá, pero si al Thanos lo puede mover primero, lo puede salvar, ¿no? ¿Verdad, no? Con fichas no recomendaría Se mueve primero, ¿no? ¿Qué problema esto? No lo, voy a, no lo voy a poder matar Sí, creo que el movimiento es primero Se mueve primero y después se, hace, y después se hace la otra vaina, ¿no? Vamos a dejarlo Yo sé que Thanos lo va a mover a la izquierda Y va a ser bien difícil ganarle después ahí Vamos a dejar esto acá Mira, se movió primero y después recién salió, ¿ves? Y recién salió mi bruta acá. Y yo teniendo prioridad, ¿eh? O sea, se confirma que el movimiento es primero acá. Ok. Le salió bien. Le salió bien. Ok, Shang-Chi ahí. ¿Puede salir no después? Es como, claro, el movimiento es primero, ¿no? Va, vamos a ver si quiere ser, Yo creo o sea, la sugerencia sería para él que juega al medio ahorita. Pero si quiere seguir eh, high roleando, ah, la va a rolear con todo. Quiere tratar de buscar Leech acá seguramente. ¿Qué, qué diablos ha sacado acá? Que no. Ah, ok. Va a rampear. Leech, lo único que pido es que no saque Leech nomás. Jodón. Ya, perfecto. Eso se le puede ganar. Mm. Ojalá que salga Absorbo Man, viejo Por favor, dame Absorb Man <ríe> ¿Qué dicen ustedes, viejo? ¿Sale o no sale? ¿Sale o no sale doble Shang-Chi acá, viejo? A ver, espérate Si nos ponemos más técnicos Él se mueve primero Ah, pero igual me ganaría, ¿sí o no? Claro, o sea, porque yo pensaba de repente Tirarle Jagger Jaggernawakai y, y, y tirar esto a la izquierda y si le, sería mejor eso, ¿no? Pero va a depender de lo que tenga. Y si, tiene, y si tiene Blue Marvel, con Blue Marvel no le ganaría. Claro, si tiene Blue Marvel se lo tira a la izquierda y lo mismo que nada. Puede tirar más cosas. ¿Qué es mejor acá, eh? ¿Jagger o Absorbing? Porque a la derecha Chang-Chi está excelente. Y él tiene, claro, él sale, él, él, él, él tiene la prioridad, así que el, el Absorbing está bien pintado, que okay, igual. Bueno, por el hecho de hacerle doble Shang-Chi creo que va a ser más interesante, ¿no? Para ver qué cosa va a sacar. Puede ser que saque aero, Ero. Bueno, vamos a darle. Dale. Sacó varias cartas, viejo. Ah, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Qué bonito, viejo, qué bonito, qué lindo esto. Vamos, compadre. Vamos, vamos, por favor. Ese doble Shang-Chi, viejo, concentra tu poder, absorbe, Man. ¡Toma, perro! ¡Toma! ¡Bio! Excelente, viejo. Sí fue mejor idea haberle tirado justamente el Absorbing acá. Más épico todavía, viejo. Ah, ¿vas Falco? Ay, ay, ay, ay. Sí he visto gente que me estado jugando ese mazo. Está bueno. Está bonito ese daño. Ese que hace con bis, ¡Ay! ¡Oh, toma saurón, Toma perro. Ve, mira. Ve su Saurón. 6.000 tokens. O 3.000 tokens a la basura ahorita viejo. Al menos en esta partida. Tiene Red School. ¡Ay! Lo que bonito, eh. Él también le ha dado algo, ¿sí o no? De todas maneras, acá no está... No está claro todavía si se puede ganar. Ok. Damos ganando nosotros por vida igual. Es un problema esto, eh. No puedo jugar nada ahora acá. No puedo jugar nada acá. ¡Ay! No tiene nada para jugar él. ¿Fuck? Oh, y tampoco. No tengo nada para jugar. Y no va a poder jugar. lo peor es que no va a poder jugar nada en sí. Dime que no vas a jugar nuevamente, por favor, para que ese sunspot se mame un poco más. Ah, me fregué acá ya. más eh, media. Ok. ¿Se puede jugar todavía Polaris? Mazo Fulín, tremendo ballena. Ah, pare... Uy, el Sunspot ahí. Qué rico, viejo. Le Va a, dar. Va a depender lo que él tenga acá, pero... Esto está bueno. Ahora, yo no sé si acá de repente sea para lanzar, ¿eh? Pero. O oh, acá, en todo caso, para ganar la ubicación. Si es que él quiere jugar algo ahí también, ¿sí o no? ¿Sale o no sale? Contra un mazo de Shuri, ¿eh? Acá estamos ganando a la izquierda la ubicación. No hay necesidad de poner algo ahí. Porque él seguramente... Claro, esta, esta play está mejor Igual puede jugar algo a la izquierda, ¿no? Shihul con Taz. Ya Igual ellos van a... Igual se va a desaparecer algo acá Ya Perfecto, viejo Qué bonito es Y gané esa, esa ubicación Igual iba a ganar el otro lado Toma Toma, perro Doble shi perro. Toma. Mira qué bonito. Parece que hasta pues una obra de arte esta vaina. Así ver cómo estos dos se sinergen de esa manera. Qué lindo, la verdad. Pero de todas maneras, con ese mazo, no es que, o sea, al que le guste el movimiento y lo sepa jugar bien. A ver, Bar sin nombre acá. Con Tormenta nomás lo puedo sacar, el bar sin nombre. Tormenta, nada más acá, ¿no? O en todo caso, Jaggernaut, también a la inversa. Yagano también puede caer en. Puede tirar a alguien al ver sin nombre y se puede ganar también. Mm, ya sale Tormenta. La Tormenta sin problemas a la izquierda la ponemos una vez. O la queremos poner al final. Korg. No, espérate. La Academia, la academia de Estrencha nos puede molestar, eh. Uy, la Torre Fisk. Ya yeah, Está bueno Tiramos Polaris acá Lo matamos a Quinje de una vez No me parece mala cosa ahí Agente Coulson Claro, ahorita para que Quinje Para que no tenga justamente los Los menos uno Se va Está mejor eh... El problema sí, lo que no me gusta acá es sí, no tengo nada No tengo nada contundente para jugar ahorita Él va a querer jugar toda la derecha siempre. Mira que puedo jugar Tormenta y puedo jugar Absorbion a la izquierda también. Pero sería en el último turno más que todo, ¿no? Y ya no funciona el último turno, eh. Yo creo que iría por el medio nomás ahorita con Tormenta. Porque este man no quiere jugar de hecho ahí en ese lado. Va a querer jugar a la derecha nomás. Bien. Justo por el miedo de que lo pueda pasar al bar sin nombre. Va a jugar su carta más fuerte ahí. Tenemos ahí para jugar Shang-Chi si es que sale. Mira, que esto está bonito viejo. Que si hacemos esto acá sí. Pero igual. ¿Qué ganamos acá? Ah, pues claro, ganamos dos ubicaciones, correcto. claro me parece me parece excelente esto eh dale dale por favor viejo por favor a la izquierda tú eres un crack por favor Jaggernau toma perro Ay jaggernau a veces haces cosas muy chévere viejo toma perro muchachos con el metajuego actual lo que yo les puedo decir es que con este mazo van a subir de rango sin ningún problema este mazo es bastante bueno va a agarrar de sorpresa muchas veces también al oponente es bastante potente este mazo la verdad a mí me ha encantado jugarlo en lo personal yo me he divertido un montón jugarlo este mazo ¿no? eh, me ha parecido excelente he subido varios rangos dentro del rango en el que me encuentro ahorita ahorita estoy en el rango 114 como pueden ver me he ganado varios rangos también gracias a este mazo de acá el movimiento también me hizo subir de rangos también así que pues igual se agradece por porque ambos mazos están buenos. Pero me encanta mucho más este mazo. Lo veo más potente todavía. Es un mazo que tiene eh, increíbles sinergias. Lo recomiendo también que lo puedan jugar. Es un mazo que, que la van a pasar bien. Sobre todo si les gusta jugar varias cartas. En, a la vez digamos eh, turno tras turno. Este mazo es el mazo para ti. Y ya saben muchachos. Cualquier duda o consulta la pueden dejar aquí en los comentarios. Recuerden que también de lunes a viernes por las noches. Estoy transmitiendo en la plataforma morada. Ahí también ustedes me pueden encontrar me pueden hacer las consultas que ustedes gusten el enlace se encuentra también en la descripción de este video así que ya sabes, te espero allí un abrazo para ti